¿Qué haces? ¿Cómo andas? Hoy te voy a hacer un video cortito. Vamos a cambiar el interruptor de la luz del horno. Una vez que desenchufe la cocina... Mira, yo ya compré el nuevo. Este es el repuesto, es exactamente igual al que está puesto en el horno. El otro está roto. Este es el que hay que cambiar. Te voy a explicar que es re fácil, no tenés que desarmar absolutamente nada. A ver si te lo puedo mostrar con una hojita de sierra un poquito afilada le haces un poco de fuerza de acá atrás y haces un poco de palanca si se llega a romper como lo tenemos que cambiar no pasa nada Ten cuidado, no te lastimes ves ahí, se rompió no pasa nada se rompe porque del lado de adentro tiene la traba Y a veces está un poco reseca. Voy a hacer un poquito más de fuerza y te sigo mostrando. Está tan reseco que lo tuve que romper un poquito. A ver, ahí. Acordate, no voy a hacer esto con el horno enchufado. Esto tiene tensión. Estos son los dos cables que van a alimentar la lámpara. Acá se rompió porque está todo reseco. Pero bueno, vamos a desenchufar. A ver... Si les puedo mostrar... Con una mano se complica. Esto simplemente hay que tirar hacia afuera. Esta pieza es el terminal. Tenemos que tirar hacia afuera y ya sale. Ahí lo puede sacar. Te lo muestro. Este es el viejo. Este es el nuevo. Simplemente lo enchufamos. Y estas patitas que tiene acá son flexibles. Entonces empujamos y una vez que traba, listo, ya no tenemos más problemas. No lo vayas a tirar, este interruptor te puede llegar a servir para hacer algún proyecto con algún velador o algo que quieras encender. Funciona perfectamente. Acá no te hagas drama por la polaridad porque va cualquiera en cualquiera. El que más te guste solamente es una tecla que une este punto con este, estos dos. Y cuando cierra el circuito se enciende la lámpara. Ahí está va a presión. Como vamos ahí hacemos que entre de costado. Le cuesta un poquito, pero ya va a entrar. Ahí. Fíjate que fíjate que queden los dos hacia arriba. Ve que tiene una marquita. Es por una cuestión estética. Igual lo puedes poner como quieras. Lo pones ahí y empujas hasta que traba solucionó el problema ahora vamos a ver si funciona lo enchufo y te muestro mira listo tan sencillo como eso espero que te haya servido un video cortito pero todo suma chao chao todavía no te suscribiste activa la campanita y compartí